Nosotros en nombre de la alcaldía hacemos entrega a formar de, esta, de este centro comunal, lo que fue una promesa de nosotros, y que esperamos que esta comunidad pues, lo sepan valorar y que sepan eh, el esfuerzo que está haciendo la alcaldía para hacer esta remodelación y entregársela a esta comunidad. De manera que agradecemos a los ingenieros que firmemente eh, eh, terminaron esta obra y que con todas las calidades, la estándar calidad, de calidad de construcción, eh, las hicieron cumpliendo con la ley ci 40 que es la que establece el eh, Ayuntamiento, que todas las obras comunitarias deben ser hechas y supervisadas por un ingeniero. De manera que agradecemos a la comunidad y nos llena de satisfacción venir a entregar eh, la remodelación de este centro comunitario. Para darle las gracias a Dios por yo haber salido eh, agraciado con esta obra, y a nuestro alcalde Ale Díaz por darnos la oportunidad no solamente a mí sino a cientos de ingenieros que se han sacado obras porque Ale Díaz ha hecho lo que nunca han hecho eh, ninguno de los síndicos que han hecho en este país solamente él lo ha, lo ha hecho quiero dar la gracia eh, a todas las personas que han sido posibles que esto se haya ejecutado eh, especialmente al presidente de la Junta de Vecinos, algunos vecinos por aquí que de, de una u otra manera han colaborado. Estamos muy contentos con esta inauguración de este eh, espacio recreativo, donde ya esta comunidad de Las Caonabo va a tener pues, la oportunidad de recrearse con su familia, de hermosear todo el entorno y de elevar su plusvalía El ingeniero Moisés fue quien se ganó esta obra, que fue licitada, y bueno, pues acá está Pascual, que parte también de la comunidad y las demás eh, personas que han estado acá presentes recibiendo esta, esta obra que realmente es el inicio del desarrollo de, de esta comunidad, la cual también hemos rifado otra obra del drenaje pluvial, ya lo ganaron y estamos haciendo el contrato para poder resolver ese problema de agua que no cesa en su vía y que deteriora a cada momento todo lo que se pueda hacer.